Hola, hoy para proyectar te cuento cómo hacer cuando estás moviéndote tranquilamente por el espacio modelo de AutoCAD y de repente vais y se te pone AutoCAD tridimensional, cuando lo que quieres es volver a ver el espacio modelo tal y como arranca AutoCAD. Parto del hecho de que el sistema de coordenadas es el universal. Si esto te suena a chino, es que sí debe ser universal. Si sabes de lo que hablo, haz que sea universal. Bien, el espacio modelo en AutoCAD siempre ha sido tridimensional, solo que AutoCAD arranca usando un punto de vista ortogonal al plano XY y con los ejes orientados, es decir, el eje X horizontal y positivo y el eje Y vertical y positivo. Si no lo ves así, es porque el punto de vista ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado el punto de vista? Pues porque tú lo has cambiado. Solo que si esto te desconcierta o te sorprende, es porque lo has hecho sin querer. Y esto suele ocurrir por dos razones bastante típicas. Así que no hay que alarmarse ya que nos ha pasado a todos. La primera razón puede ser porque hayas pinchado con el ratón en una de las orientaciones, esquinas o aristas del ViewCube. El ViewCube es esa caja que aparece en la parte superior derecha con orientaciones norte, sur, este y oeste y con aristas y esquinas que a medida que pasas por encima el puntero del ratón puedes ver cómo se van encendiendo cada una de ellas esperando a ser pinchadas y tú debes haber pinchado. La segunda razón que tengas la tecla mayúscula apretada y justo al mismo tiempo te pones a usar el comando encuadre con el ratón. Es decir, la tecla mayúscula se suele usar en selecciones o para hacer desplazamientos ortogonales, pero si por algún casual, manteniendo la mayúscula apretada, encuadras el dibujo, apretando la rueda central y moviendo el ratón, lo que haces es activar el comando órbita. ¿Y cómo resolverlo? Pues hay dos soluciones. La primera solución, y la que siempre funciona, Consiste en que ejecutes el comando planta y aprietes dos veces seguidas el botón Enter. Y ya está. La segunda consiste en que pinches con el botón izquierdo del ratón en la cara del viewcube que pone superior. Solo que esto a veces no resuelve el problema, porque aunque vemos el espacio de manera bidimensional, los ejes pueden estar mal orientados. Así que si ese es tu caso, tendrás que usar el comando planta, la primera solución. Resumiendo, te aconsejo que para volver al punto de vista inicial, tal y como arranca AutoCAD, uses siempre el comando planta. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo para proyectar.